¿No te tienes? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Estoy viendo los patos, no, en serio No puede ser, que hermoso, quítate, wow, son los nueve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 Simón, ahorita le caigo unos 10 minutos y llego para allá. ¿Dónde? Ah, arre. Simón, estoy con mi novia, pero ahorita voy para allá, no espero pedo. Arre, pues. Arre. ¿Y tú a dónde vas o qué? Con unos amigos. ¿Con quién? El amigo me invitó por un lado. ¿A dónde? Por un lado. Ay, con permiso de quién o okay? qué? Pues, más iba a ir un rato. Pues. Y te manda solo de seguramente. Un ah, vale. Un rato lo más voy ahí y ya. Ah, sí? sí. Ah, pues no vas. Oh. Qué Así que grabé el video de, de, de que estaba en la polera. Wey, estoy aquí en bodega. Y no van a creer lo que me encontré. Un ratón en una charola de carne. O sea, no mames. Ahí está el pinche ratón en la charola de carne, no mames. Damn. Listen to. coronavirus Open English. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sabe buena. Es una motherfucking de Ok, si logro que digan rojo, me compran unos takis, ¿ok? Ok. Ok. <risa> okay. de qué color es esto? Verde. ¿Y Verde. Hice que lo dijeran. <risa> <tose> no le dieron ni a la blanca ni uno de los dos. Me ¿No hace tío. <ríe> ¿Cómo coges el palo? <ríe> ¡Qué horrible! A ver, Uh, a ver, Hugo, rápido, Hugo, uh, rápido, Hugo, uh! rápido, uh, uh, rápido para el vídeo. <tose> chicos, chicos, chicos. Mi mamá está a punto de llegar y nos escogieron la carne. <ríe> It does, oh, come on. <laughs> stop, sticks and only managed to flatten the tire of a poor passerby. What the? Oye, hola. Ah, the? the? <laughs> Mira, estás muy linda. Gracias. Chao. ¿Cuánto qué pasa, Smith? Ah, estoy bien está. Ay, maje, qué rico. Lástima que no puedes comer porque estás a 10. Sí, está bien. Oye, amor, por aquí acaba de pasar un viejillo guango y me dijo que si me agarraba, me dejaba agarrar las nalgas y las chichis, me compraba un Starbucks y pasó para allá. Así que ahora me dijo que tenés el pinche Starbucks. <risa> La arena nos permite lo que es la porosidad y la tierra lo que es la compacta, compacta. costaja mierda. ¿Qué le estás viendo mi prima? No nada. ¿Qué le estás viendo? Estoy viendo la tele. La tele está acá, no Si sí, ando con mi morro, güey, ahorita. Ahorita que me vaya aquí, voy para allá. Ahorita. Uh, ahí te caigo. Ay, sí, como. O es sea que, que sea. con mi novia. Y la tío, con la suegra. Ay, chingo, <risa> golorrea. <risa> muerta. muerta la Um.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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificada de los pensamientos sucios, salgan de mi mente, pensamientos puros, vengan, no mames, ¡qué rico! <risa>